igual antes de un nuevo vídeo, este es un vídeo de un turno estamos aquí en el mapa de Bélgica en el cual pues bueno eh, vengo un poco tarde pero quería estar mirando un poquito el spawn de los objetos y demás y lo que suelta cada zombie eh, he puesto un loot por 100 para poder para poder mirar lo mejor, para que resulte más, más fácil y pues bueno mmm, ya que lo estoy viendo, pues también os, os lo enseño me voy a ir transportando a las diferentes zonas para ver... para ver qué hay mira esta mochila me gusta más a ver eh, hay... hay varias zonas Bastante chula por lo que parece. En las cuales, eh. ¿Este sitio? esto parece un ritual satánico, chavales. Que mierda. Vale. Eh, vamos a ver que hay por aquí. Nada, esto es un faro así, basicote Aquí hay algo. Me gustaría ver. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? No estoy cerca, ¿verdad? Voy a hacer un poquito más, coño. un mis y de todo, chiquillo. ¿Que sueltan? ¿Pegamento? ¿Pegamento de antimplora Vale. Este pues lo típico, ¿no? Vale, ¿qué más puedo encontrar por aquí? A ver, nada, Scrap. picos, bueno, un sitio un poco menos, esto de aquí. Ahora vamos aquí, a ver qué hay aquí. Em. Eh, un puerto. Eso me recuerda mucho al sitio de este, Rusia. ¿No? Esta casa no está en Rusia. Lo que pasa que el loot es diferente, obviamente. Vale. <coughs> no hay nada militar por aquí. Parece ser que no. Vale. Bueno, aquí no te pierdes nada, lo que parece. Aquí no hay nada tampoco, muy bien. Ostent, esto que es un pueblo. Pueblete. Pueblete, aquí hay.. Comida. Eso es, ¿eh? un pueblete caliente. Sí, se parece. Vale. No tiene ropa. Esto es. <coughs> una casa normal, por lo que parece. Sí dos tienen un sótano chiquillo esta la tiene ropa aquí otra casa normal con su sótano esto no tiene sótano enfrente tampoco tiene sótano esto es un, un grocer ¿no? grocer bastante grande Papá. vale y esto es más comida. Un sitio un poco mierda, ¿no? Porque parece. ¡Wow! Este coche me gusta. ¿Dónde estoy yo? Vale. Este coche tiene buena pinta. Voy a probarlo ya que estoy. Que no. Parece no corre, ¿no? joder, la puta! Los zombies me. Me han. Me han tirado por los aires. Y yo. ¿Me lo voy a partir en serio? ¿Tengo XP puesta? Creo que, creo que sí, ¿no? A ver. Que es que al no final me matan, ¿sabes? Aquí las tonterías se pagan caro. A ver. Eh, aquí no. Esto no es verdad, nada. Son zombies normales. A ver, este coche tiene pinta de correr, ¿no? Sí, es rapidito. Está muy bien este coche, ¿no? Un poco... Inestable, diría yo. ¿Esto qué es? Esto es una zona militar, por lo que parece, ¿no? Mira, estos Dead son... Vale. Aquí hay que entrar con máscara de gas. Que la máscara de gas yo ya me imagino dónde se consigue porque he estado jugando el mapa. Así que bueno. A ver qué hay por aquí. Mm, Zombie de fuego. Eh... Mm, vale. Aquí los zombies estos, sueltan, a ver, espérate, ahora lo comprobamos, a ver, la ropa militar, como no, que me viene muy bien, el arma este que la verdad es que no me gustó mucho. La escopeta esta, vale, Soltan cosas militares normales, lo que sueltan también en los otros, una Knight Rider, bueno, cositas, no, cositas, este arma, la Vulture la esta que es muy buena, la verdad, me gusta mucho, parece un arma muy buena. Eh, bueno, no, no mucho más, ¿no? Zombies por aquí. Mm, vamos a coger. Y vamos a. Um, ponernos en cámara aérea. Vale. A ver, yo estoy. Por aquí. Aquí estoy yo. Vale. Vamos a ir impresionando. Aquí no hay nada. Eh, pistolas. Vale. Cargadores. Vale. En estas casetillas hay como cosas. Cosas que no son militares en la, en la mayoría. Cosas que no son militares. Vale, aquí un Fire, un Police, vale Esto era antes una ciudad, aquí un zombie gigante mm. Honey Dragon Fan, white este sitio está muy chetado eh este está muy chetado tendrás que ir a los spawn de ítems, obviamente El la pistola esta, Nalice, un Drum Son las balas del arma ese de ácido Vale Vale, a ver por aquí. C4, chiquillos. Que si yo chetado, mira el arma de ácido. Mm. El... El... No sé más, el... No sé, qué wolf, ¿no? Es como un Timberwolf, pero... Cambiado un poquito el nombre. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Pues ahora vamos a ver lo que es el talzón gigante. Me lo voy a llevar. Sí, me lo voy a llevar. A ver. 3, 4, 5. A ver. El resto se pueden ir un poquito a la... ¡Quita, hombre! Ahora claro te mato a ti. Quiero matar primero a los otros. Vale, ahora tú. Ven. Vale, aquí. Por, por aquí la veis, está muy bien. Tampoco en nada en otro mundo. Balas, granadas, Alice, Honey, Detonator, Dragon, Fan. Está muy bien. Los Saudalker, la verdad es que sobra un poco. Bueno, pues muy bien. Y un Spec Ops, Best, todo. subiendo viendo por aquí. Mira, hay cosas para mi mapel Ve aquí esto Un barrel. No hay un adaptive Me va a hacer esa putada, ¿no? Tú De que no hay un adaptive Mira, suelta este filtro Chiquillo Muy bien, muy bien, me gusta bastante Me gusta bastante la cosa A ver, está en la zona chetada, ¿sabes? Tienes, para llegar aquí pues tienes que Hacer tus cositas, pero bueno consiguió mm, conseguí una máscara de gas y venirte aquí ya, ya renta mucho la verdad vale aquí que hay aquí hay otra zona aquí dentro donde guay donde nada torto dragon fan aquí ya no pero bueno vale la pena venirse a ese cuarto bueno, pues, esto sería la, la zona esta de Ypres. Bastante interesante. A ver, toca este sitio. Ay, chiquillos, si es, que es el sitio que voy a tener que me... Que me dan. Esto es una minería, ¿no? Sí. Estaba clarísimo. Aquí no nos perdemos nada. No. Aquí no nos perdemos nada. Una minería. Normal con normal y corriente vale, me he metido, me he metido bajo el agua vale, esto es ah, esta es la zona ranger, verdad si sí. vale, esta es la zona ranger sitio sí, en el cual podemos encontrar Zubex y demás Ven, hay una Zube encontrar pues lo típico Yuri y ese tipo de cositas vale, la zona esta de arriba es la más la más chetada diré yo, bueno, en verdad las dos zonas tanto de arriba alto como esta de aquí en medio y los zombies pues sueltan sueltan cositas Ranger ves, Kalinkar también este sitio está muy bien el sitio está muy bien. ¿Qué más hay por aquí? Aquí hay otra zona. Aquí aparecen también algunas cositas. Esta casetilla también. Se viendo que aparecen unas cuantas cosas. Y ya por lo resto, nada más. Aquí aparecen hasta rocket launcher. A ver si me he saltado un zombie, un rocket launcher. Uno de estos me lo tiene que saltar. A ver No, un de matamor he visto por ahí Pero Rocket no tiene pinta No Zubek veo Pero ya está Bueno, da igual eh, Offer Farm Aquí qué hay qué uh, hay adentro eh, Aquí he yo antes Aquí, aquí ponía esa Un zombie gigante eh, aquí una zona militar, chula. Una zona militar aquí dentro del sitio. Eh, es una granja. Como podéis ver, todo esto es granja. El spawn de granja. Aquí también. Una casetilla y aquí más. Pero luego aquí está el spawn militar. ¿Vale? Y aquí una casetilla, nada más, en plan, no tiene mucho más pero está muy bien el sitio la verdad, me voy a cargar el zombie antes vale, espérate me puedo subir ahí pero... a ver si puedo hacerlo vale ahora me traigo todos los zombies a vale, ver ahora el loot que ha soltado el otro, madre madre, se lo está petando el ordenador, chiquillo. Tú ven, anda. Vale, a ver, zombie gigante. Hostia, me he cargado uno al lado. Me he cargado uno al lado sin querer. Eh, que suelta hay este hombre. Oh, creo que es parecido al otro, ¿no? Esta máscara de gas Sí, parecido al otro Pues parecido al otro Está muy bien La verdad Esto me lo voy a llevar el filtro hecho. Este. Y esto, va a haber un pequeño Cambio aquí Tira cosita, este arma Me, me, me la gustaría probarla me la proba? Esta pistola mmm, Sin comentarios Es una chetada la verdad, revienta bastísimo. Pero esto es un sniper. Un sniper de 10 balas. Que... que... está muy bien. Está muy bien, tiene una cadencia rápida. ¿Ves? Tiene una... una cadencia bastante... Bastante interesante. Eh... Vamos aquí. Esta es la ciudad grande, ¿no? Sí, la grande aquí que hay que ver. Zona de esta militar. Tiene aquí una pequeña zona militar. Un poco, un poco me, la verdad. Pero bueno, aquí hay para donde alguna cosa mejor. No, que hay un Ranger Finger, no, una luz. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a salir y voy a volver a entrar. Para. para ver que qué tal qué tal la cosa a ver eh... aquí otra vez <risa> aquí el spawn militar es una mierda es una mierda aquí lo único que puedo encontrar es algo ahí y ya está por el resto no encontrar nada aquí hay un poquito una pequeña ampliación y por aquí, anda, mira, por aquí aparecen cosas más interesantes. Pues mira, esto está muy bien. ¿Y esto qué es? Ya, o sea, zona, zona civil, y aquí arriba. Arriba también es zona civil todo. Vale. Zona interesante, la zona militar esta. Eh, ahora vamos a ver una cosa. Estos zombies parece que no, no soltan más caras ¡Coño! Muerte, chiquillo, no te daba Todos parecen que no sueltan máscaras de gas Si no ya me habrían soltado una, o una máscara o un filtro ¿Qué va? Los zombies no sueltan máscara de gas ¿Podrán aparecer aquí? No tiene pinta, porque si no lo suelta el zombie no, no va a aparecer Ah, sí, porque sí No, aquí no, hay, no se puede conseguir máscara de gas eh, un polis por aquí hay una zona una zona civil, vale aquí hay un guns de lo típico, no y que enlaces, no he visto por ahí, exacto ah, nada lo típico otro edificio vale no te pierdes nada, aquí hay una nuestro de médico, ¿esto qué? Está vacío por dentro, ¿no? Vale. Muy bien. Esto es un, un gas, ¿no? Sí. Vale. Aquí un gas, obviamente, en la ciudad principal. Lo que pasa es que. es la ciudad principal, pero tampoco es tan grande. ¿eh? Y luego el resto, pues, casa Casas, casas y casas. Bueno. Pues, no sé no está tan mal en verdad este sitio a ver, podría estar peor obviamente, pero tiene una pequeña zona militar que, que lo compensa aquí tiene una zona esta de ropa y aquí esto de comida muy bien muy bien, aquí hemos estado ya nos hemos saltado algunas farm algunas cositas por aquí como esto que es una ciudad un poquito menos ¿no? me parece sí, una ciudad un poco más, tiene un GANS, aquí tiene un GANS, tiene por aquí esto de policía una casa normal vale y comida mira, la policía te puede encontrar en el Raider, toma ya que grande, la policía no te puede soltar en el Raider, ¿verdad? Voy a, voy a comprobarlo un segundo más rápido a ver, colega. Venirse todos aquí abajo. Venga, vamos, vamos, venga, venirse. Venirse ahí. Venga, eh, genial. A ver. A ver cargar. Sí, sí sueltan. Sueltan de raiders los, los policías. No veas. No veas tú. Está apretando el juego por el simple hecho de que aquí ha caído muchos objetos. A ver, el raider. No, se me solta Pero aquí. Ves, el raider. Pues muy bien, muy bien. Vamos para acá. Voy a hacer lo siguiente. Espérate, ¿Por qué? Barra y Reino barraquillo 15, dame 10 Me han caído dos, no pasa nada Hostia, chiquillo, en serio me ha matado Genial <ríe> Me acaba de matar así un zombie Como el que no quiere la cosa Bueno Eh A ver vamos a seguir mirando que podemos encontrar el franco este ya lo hemos probado lo creamos ahí y ya está y las skills como ah, da igual y para algo estamos en en single player a ver qué hay aquí vamos a ver qué hay aquí eh, no mucho, imagino, ¿no? Nada Una zona Si, sí, esto es muy básico A ver, tiene creo que aquí un garaje, ¿no? ¿Tiene pinta? Sí, tiene aquí como un mini garaje A lo mejor aquí puede encontrar blowtorch En esta cosa de aquí Pero ya está Esta farm la hemos mirado No, pero vamos Tampoco pasaban, haciendo si no la miramos, porque parece muy básica también. si sí, aquí arriba un cuarto de estos. Como parece que tienen todos aquí. Aquí aparece Low Calibre. Vale. Eh, en el campground este no hemos estado. Pero bueno, es un campground. <ríe> no hay nada aquí... Interesante, imagino A ver No No creo Para esa grande un poquito más Pero Pero nada Vale Aquí Otra ciudad, hostia, ¿y esto? Se volando ahí sí, a pasar. Vale Aquí otro polis un gas, esto de aquí es combinación del gas no tiene ropa, comida esto lo hemos visto aquí esto no tiene guns y ningún guns, pero bueno da igual aquí... Mmm, aquí no, no vamos a encontrar una ciudad que no que no tiene Muchas gracias, Aquí esto es de medicina A ver, puedes, si quieres, aquí puedes buscar, yo sé si necesitas un Steely wheel o algo O... poca Sofa o gasofa, lo que sea, pues puedes venir aquí, pero eh, Lo más interesante que puedes encontrar aquí, pues eso, Pero yo, un Steely Willy Aquí está una... Torrecita, ¿no? Que aquí hay cosas... Ranger Sí, Ranger... ¿Esto que Yuri Vale, nada aquí. Esto, ah, este sitio sí lo he visto yo. Este sitio sí lo he visto yo. Que es como. también como esto, como en, en Rusia. Esta casa la han usado dos veces. Esto sí tiene ya. Mira, a ver, aquí un poquito más de cositas. Ahora aquí los zombies, no te creo que te van a soltar. Un lutazo increíble. Porque. Si podéis ver, suelta la militar. O sea, no suelta mucho más. Vale. El aeropuerto este. Aquí. Mmm, aquí no hay nada. <ríe> la verdad. Es que. Mmm, parece que digo yo, es que no hay nada para ti en ningún lado. No, es que en sí no hay nada. A ver, hay policía. Por aquí dentro, ¿sabes? Que lo puedo. Poder... Después carga y. y a lo mejor te sueltan no en el Raider, pero vamos. Por lo demás aquí, no sé, aquí viene a lootear. Ve, aquí pues te parecen cosas de policía. Te carga algunos policías y ya está. Pero no más. Aquí hay. Hay en este medicina. Y aquí hay hangares. Hangar y otro hangar. Vale. Eh, ahora venimos aquí Otra granja Sin nada Sin nada eh, Que, que salga, sea Fuera de lo común de una granja eh, Esta farm ya hemos ido Ahora venimos aquí ¿Qué hay aquí? Pues no, sé, no sé ni dónde estoy Ah, vale Chiquillo Me ha un poco ¿No? A ver, este es la zona de los npc vale que aquí también he estado, que he mirado así un poquito por encima, y aquí interesante que hay, pues esto, mira, te con este, y este tío te vende cosas, por, por experiencia, ¿sabes? pues da meta de scrap sigue 5 de meta de scrap, el noto te da 10 de experiencia, es una puta mierda al fin y al cabo, pero bueno, ahí está. Y le puedes comprar eh, cositas militares y demás, que es lo interesante. Eh, incluido este arma, que te cuesta 350, no está tan mal. Y hay muchas más cosas por aquí, las cuales no me voy a poner a mirar, porque me da un poco de pereza. Pero bueno, hay misiones y demás, están muy bien. La... Yo he visto algunas misiones que están bastante guay, que me puse el otro día a hacer algunas. Plan, en un survival, sí, en un survival me puedes hacer mmm, misiones para eso. Eh, que hay por aquí? Por aquí. otro pueblo. Otro pueblote de estos, así Un poco más. Un fire hay aquí. Una de ropa, ¿no? de ropa, dinero y este bueno esto tiene un polis, no te puede encontrar aquí algo de redes chulilla, vale. O también sea, estos no sueltan nada, la sueltan la ropa y cuchillos, no te pueden soltar armas. De esta forma formas ahora si queréis lo comprobamos. Eh, vamos a comprobarlo, venga, a ver. Vamos a entrar aquí hay una cobra. Vamos a meterle a este zombie. Vale, ¿veis? No sueltan ningún arma eh, Ranger. Simplemente suelta ropa. La cual se puede scrachear. Mira, el, el casco te da más. El casco te da tres. ¿Qué renta, pues sí. Renta. Me voy a hacer aquí unos cuantos zambas Para los zombies. Venga, tú, entretente aquí. Entretente aquí, venga, entretente. Dale, dale, dale, venga, va. Dale, venga, que sé que te gusta. Pues no, pues no le des, eh, pues ya está. Y te dejo otro por si. por si te obedece. Pues sí, mira, ya te le está dando. Vale, la zona militar. La zona militar mmm, es la que es más frecuente y es la en que os puedo contar algunas cositas. Aparece un, un jet por aquí aquí creo que puede aparecer un jet eh, en las mesas estas son las que más cosas aparecen vale las que cosas más chetadas aparecen aquí veis son los sitios los sitios chetados esta mesa también suele aparecer las cosas chetadas en la mesita esa pero bueno también aparecen armas por todos lados eh, la, la, la zona esta es diría yo de las más interesantes las torres, la verdad es que, bueno, un poquito más, ¿sabes? Típica, el típico guardro de este, pero no mucho más. Eh, hay un zombie gigante que ahora lo mataremos. Hay zonas de estos también, de mecánico. Y en la entrada hay una torre que tiene otro guardro. Hay luego otra torre más allí. Eh, aquí, pues bueno. Pues por lo típico no, aquí hay otro, hay tres, tres cuartos, aquí donde hay más cosas chetas diría yo que aparecen en este sitio, más cosas chetas o aparecen muy, muy buenas cosas, vamos a dejarlo en que aparecen muy buenas cosas eh, aquí también, pues bueno, eh, hay un spawn, es como una mili, más bien normalita la verdad ve, ver tiene, tiene mucho, mucho, mucho, mucho spawn de objetos y eso está bastante bien eh, me recuerda mucho a la, de, a la de Rusia también, es que me parece todo muy, muy a lo de Rusia Me parece mucho a, a Rusia, la verdad Lo que pasa es que este a lo mejor me puede gustar hasta un poquito más, diría yo Porque Rusia está muy bien, pero aquí los spawns son más, más grandes, más expandidos Porque puedes spawner en cualquier lado Y eso está bastante bien Vamos a cargarnos Uf, Espérate quiero llevar al, al gigante Espérate, chiquillo Voy a cargar a los pequeños primero Uy Vale Vale Ahora ven para acá Y... Aquí. Bueno, spawn, guay. Parece mucha. Mucha mucha dragon fan. Muchas cosas de reideo. Este, en plan, este spawn está bastante bien. Mira el Spec Ops el mes, chaval. Este zombie gigante está muy bien suelta pues eso de lo que estáis viendo aquí el honey y dragonfang que es lo más interesante la dragonfang y luego el Tinder Wolf este que el Tinder Wolf este es la cosa es que no he visto si ra, en plan si raidea me imagino que sí, de todas formas lo vamos a comprobar ahora pero imagino que sí a ver pongo aquí un Sandbox a ver sí, si si idea pues ya está Última, ¿Ya lo doy. Sí, lo voy a dar. Eh, vale. Y ahora vamos a irnos. A ver, que no hemos visitado? Esto sí lo he visitado, ¿verdad? Sí. Esto de aquí. Un campground. Otro campground. Que eh, está bastante bien. Normalito, ¿no? Es que. Que, que voy a decir aquí que, que tiene el loot típico de un cangro. que para remarcar algo es decir mira pues esto es un cangro, pero aquí en esta zona exactamente pues aparece no sé qué ¿sabes? eso es lo interesante pero es que no no lo hay no hay nada interesante más que lo que te expone en un cangro que me imagino que todo el mundo sabe lo que es eh, vale y ya por último Aquí. Este sitio es donde me están pegando los zombies. Este sitio es donde aparecen las máscaras de gas y demás, ¿vale? Eh, hay eh, diferentes tipos de zombies, ¿vale? Este me acabo de cargar, es, es de los típicos científicos y este es de los que hacen las pruebas, ¿vale? Aquí veis que soltan filtros y demás. Eh, aparece también un zombie gigante que ahora lo buscaremos. Ahí está. Eh, hay una zona aquí abajo la cual aquí puedes encontrar Rails, esto es un NPC eh, bueno por aquí hay cositas varias no, plan, son tipo Rails, vacunas y demás eh, una zona de ahí abajo de esto de mecánico Aquí pues puedes encontrar... Pues eso, vacunas y demás. Puedes encontrar viper, filtros. Por aquí tiene... Sí, has visto, has, visto, has visto ya el filtro. Y... Y pues eso, mira. Tiene una viper y poco más. Eh, los zombies que interesantes son... Estos... No. En plan, estos te sueltan viper y demás. Pero los interesantes de ellos que son más bien estos. Te sueltan... Es que te puede soltar una máscara de gas, pero no no me sueltan ni una. No me sueltan filtro. ¿Por qué no me sueltan máscara de gas? ¿Cuáles, cuáles, ¿Cuáles son los que sueltan máscara de gas? Estos. Estos son los que sueltan máscara de gas. Es que hay un específico que te puede soltar pues la máscara. Creo que te, los suyos son cargantes los que simplemente tienen la máscara, ¿sabes? ¿Ves? Este zombie que tiene la máscara. A ver si la spawnea. Si la dropea no. Este. A ver. ¿Ves? Aquí. Aquí ya he soltado una. Estas son las máscaras que pueden soltar en principio los Los de Biohazard. Las otras máscaras también pues, pueden aparecer porque... El zombie gigante este que hay aquí al lado, que ahora lo vamos a. Le vamos a dar plomete. A ver. ¿Qué quiero. Quiero ver si alguno de estos me puede soltar a más carga. Bueno. Zombie gigante este. Vamos a ver si me lo traigo un poquito por aquí. Este es el luz que suelta. No es como lo, el. el resto. Este suelta un poquito más de mierda, ¿vale? ¿Ves? Suelta muchas máscaras de gas. Suelta la zip Suelta Shadow Stalkers. Shadow Stalkers, la verdad es que... Mmm, me. Pero bueno. Eh, sí, eso. Shadow Stalkers y muchos rails. Es lo que suele soltar este zombie gigante. Me gusta. Bueno. A ver. La gente va a venir aquí más que nada a buscar esto. Las máscaras de gas. Que en este caso, pues mira. Pues suelta bastantes. Pero bueno. Por el resto, detonadores y cosas para reidear. No suelta. Que también nos interesaría. A ver, suelta granadas. Sí. Suelta granadas, pero... Ya está. ¿sabes? Y como... Máximo, pues, la Azican esta. Que, bueno, pues... Que está ahí. No hace... No hace mucho más. Y bueno. Pues... Esto... Esto sería... Todo, diría yo. A ver, el mapa... Me tiene más ricocillo, ¿sabes? Como es esto, que está en de la de la base militar. Claro, aquí hay más cosillas, pero quería hacer algo más general, ¿sabes? un plan, una vista un poquito más más general y no tan. Pues mira, pues en esta esquina hay nada no, que. No, quería darle una vuelta al mapa para que lo vierais un poquito y también para verlo yo, sobre todo. Que yo, pues eso, que he visto el mapa entre poco y menos